Bueno chicos, hoy empieza nuestra nueva vida de youtubers vamos ¿Dónde ¿Sí? ¿No ¿Sí? los has traído, Caplay? Bueno, eh, los he traído pues eh, las afueras ya de Latinoamérica eh, Pero hay una cuestión uh, ¿Cuál ¿verdad? cuestión? Tenemos que crear nuestra propia mansión, bro ¡Hola! Pa Para poder ayudar... Sí, sí, para poder ser youtuber de calidad Podemos crear nuestra increíble mansión youtuber con 20 piscinas Sí podemos, sí podemos, sí podemos Y, y sin en casa, sin en casa uh, Pero hay otra cuestión Deben, ¿Deben, cuestión? De haber, deben oh. de haber traído dinero porque si Hay no, demasiadas cuestiones ¿Qué? Sí, ¿Cómo para, que dinero? Sí, porque si no le tengo que empezar de cero Pedir ¿Espera, a la ¿qué? Pero yo no traigo nada, bro todos lo, lo gastamos en el viaje, no tenemos dinero. ¿Cómo es que no tienes nada? ¡Ah! Si les dije ¿Qué que trajeran mal? dinero, les dije Espera, eh, no per, saco la billetera. Ahí. ¡Ah! Tengo un dólar. Un dólar. Les dije sí. que te empacaran todo, que trajeran dinero más que todo. Oh my god. Oh my god. Bueno, vamos a crear nuestra mansión. Tenemos que ir. Ay, que eso me está llevando para atrás. ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Eh! <risa> ¡Está ¿Ale? al otro lado de la carretera! ¡Mira! ¡Estamos yendo rápido! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué buen servicio! Miren, chicos, <risa> estos que están a los lados son los terrenos donde vamos a crear nuestras mansiones Escojan. Oh, no, yo quiero este! ¡Estamos ¿Sí? cerca del supermercado! ¡Oh, Dios mío! ¡Me va a tocar irme más para allá! ¡Vale, para el fondo! ¡Adiós! ¡Yo me, no me quedo con el de acá! ¡Mira, Rabito, ¡Somos vecinos! Guacho, me no, tocó yo bien. sé que mi nación va a ser más grande que la tuya Bueno, a ver, yo voy a empezar Yo sí traje dinero, así que Yo voy a empezar rápido, rápido, rápido Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué tengo que darle? No sé a qué le tengo que dar Tienes, ¿Eh? que, tienes que pasarte por la por la barre, por la barrera De esa, esa gris Tienes que pasar por esa barrera gris ¡Oh, vale, Este terreno es oficialmente mío Sí, sí, sí, sí Y como ven, ahí sale una máquina que está sacando unos cubitos oh. Y esos cultos, ¡Vamos! esos cultos son dineros ¿Eso es dinero? Eh, pero, sí, sí. pero, ¿o oh, que, que somos mineros o qué pedo? ¿Por qué dónde están saliendo todo eso? Bueno, venimos de familia minera, ¿qué esperabas? <risa> claro, porque venimos del Minecraft, eso tiene más sentido Es verdad, es verdad Bueno, y más, a, más allá metido en el terreno, más a la derecha se ve un cajero Que ahí se ve todo el dinero Por ejemplo, aquí ya tengo 150 dólares para mí ¿Qué? ¿Pero, ¿Pero de dónde sacas tanto dinero? ¡Que eres rico! ¡Soy supremamente rico! Bueno, no. Porque... A mí me parece 0,0000001 000 000. ¡Ah, <risa> no, rabito! Eso te pasa por no traer dinero y a ti también, Alexi. <risa> qué? <risa> yo, yo voy pues, a Capley, te voy a contar algo, mi pana. Tengo 400 dólares. <risa> ¡400 dólares! Soy millonario. Soy millonario. ¿Puedo tu mascota? Claro que sí, mi pana. Tengo un closet ah, exclusivo güey, para ti. Yo ya güey, tengo güey. sofás. Yo ya tengo sofás. ¿Cómo que tienes sofás? ¿De dónde sacaste sofás? Sí. Guacho, me los compré en Amazon. Mira, mira, mira. También. Hola, hola, Cuando hola. Quieras. ¿Dónde está el Ikea? Que, que yo por aquí no conozco. Bro, bro. Cuando quieran, los invito a tomar una pasita de té Aquí <ríe> Claro, claro, claro Porque en los sofás las vamos a pasar de chill vemos películas La pasamos bien ¡Uh! ¡Hola! Mira, ya tengo todo el piso de mi mansión creado ¿Cómo? Mira, mira, yo ya tengo mi primera pared ¡A huevo! ¡A huevo, yo también! ¡Vamos, vamos! vamos! Tenemos ¡Uh! una mansión epicarda Aunque nos faltan paredes y techo Necesitamos el techo rápido Imagínate que empieza a llover es cierto, es cierto. <risa> Hostia, ya tengo ventanas, tengo... Oh, ¡Más piso! ¡Hala! Yo también solo tengo una pared sin puerta. Yo, <risa> yo ya tengo una biblioteca, bro. Tengo una, biblioteca. ¿Una biblioteca? Sí, para leer ahí, para leer todo. ¿Quién quiere una... Cambia eso por una sala gamer? ¿Qué? Exacto wey, piensa en el futuro no, mi pana No, claro güey. Hay que leer, hay que leer, hay que sacar conocimiento De vez en cuando Entonces, ¿Quién la... necesita eso cuando tienes videojuegos Y una mansión para disfrutarlos? Pues yo, no, look, yo, lo no que tenemos que hacer es nuestra Nuestra mansión streamer, allí comprar PC y equipo y todo Bro, bro, ya tengo una nevecon ¿Neve con... ¿Oh? neve, chido, ¿Neve qué? Mi nevera, tan neve ah ¡Hala! ¡Tienes nevera! ¡Que esos lujos no se los da cualquiera, sí, eh! Sí, sí, ahí hay que guardar nuestra monster, bro. Uh, oh, pues yo ya tengo sala y comida, comedor. Yo pues ya tengo puerta. A ver, yo quiero visitar a, a, a sus mansiones. A ver cómo están. A mi abrir. pana, de mi mansión va bastante bien, eh. Me estoy centrando en uno solo al lado de la casa. A ver, pero por... en cuanto tenga todas las paredes, comienzo a decorar el resto. Vamos. ¿Eh? Hola, Ventanitas. La, la mansión de la leche. Mira, mira, mira, paredes. Ostras. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Hola, con permiso. Me Pase les... usted. Polarized. Hostia. Pero, no, no, ¿qué es esto tan cutre? ¿no? no ten... ¿Cómo que cutre? Oye. Sí, mira, mira, mira, mira, mira. Aquí está toda mi fortuna. Me la robo. No no no no, no, no, no. no no, no No, ¿no? Gide... ¿No Pensé que iban a ser mis amigos, vuelvan con el dinero <risa> <risa> Esto es una porquería Estoy tan enojada que hago este movimiento Desde hace tres horas sabito <risa> ¿cómo va tu casa, bro? ¿Ya le colocaste algo? Tiene, tiene un pilar así de esos reciclable? ¿Un pilar nomás? Pero sí. mi pana.. <risa> Te, te concentraste en las paredes ¿Dónde están los muebles? No hay muebles Lo verdad? que importa es el exterior, Alexi El exterior, ¿para qué se ve? El bonito? exterior se ve bonito, pero por dentro no hay nada Qué triste No hay nada Y onda el techo No hay techo No, bueno, no puedes vivir de, tener... de apariencias, bro De verdad Bro, ya, mira, mira, mira Mira mi mansión, como ya la tengo bien grande Ya, ten, ya tengo unas escalerotas Oye, oh, ostras ¿Sabes que yo ya tengo? Tengo un baño baño, honta, me sí, lo sí. prestas? Tengo un ba... no, no, ¿sabes por qué? Porque soy un hombre de negocios, así que te cobraré por usarlo. No, bro. Yo oye, no oye, fuera Hola. de mi casa. ¿Qué préstame te dio permiso? Tu baño, préstame no. tu baño. A mi baño ni loco. No sabes dónde está. no sabe dónde está. Está arriba, está arriba tu baño. Está no, arriba, arriba no tengo ni techo, ¿que no te das cuenta? Ah. <risa> tu baño? Yo quiero bueno, mira, sí, mi baño está por aquí No lo dejes sucio, por favor Uy, no, claro uh. que no, claro que no eh, Eso can... sí es Creo que no hay papel higiénico, pero puedes usar tus manos ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no alcanza, no alcanza para el papel higiénico ¿Tú sabes pero, lo que cuesta eso? ¿Pero qué clase, qué clase de YouTube se, se, se limpia con las manos, bro? No lo sé, pregúntaselo a los árabes <risa> Bro, no es por nada, bro. Rabito, por ahí anda, eh. Andan tú. Oh, oye, Rabito, no mi. Bala. ¡Quiero comida! ¡Quiero! No, no hay comida, comida, no hay comida, comida. ¿Sabes por qué? Porque la maid no está. Así que tú serás la maid. Ponte tu trajecito, su uniforme y tendrás un salario mínimo. ¿Cuánto es el salario? Un peso. Acepto. No, ¿Vale, bro? Sí, pero. ¡Vale, ¡Pero si te estás vendiendo muy barato! No, no, no, no, no, no. Es el buscar. mayor sueldo que he tenido en mi vida. ¿Cómo que vale? Ese es el único sueldo que has tenido en tu vida. Exacto. No, bro, entonces, entonces por qué trajimos a Rabito, bro, si no tenía nada <risa> Oye, los veo un poco lentos, eh, yo ya tengo mi habitación, uh, uh, uh, gamer uh, uh, uh. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, tengo que acabar mi mansión, tengo que acabar mi mansión Dos mil años más tarde Ay, sí. Yo tengo ¿Qué? mi PC también, podemos jugar No, mi pana, una mongoose, ya fue Pero Rabito no tiene, no tiene PC <risa> Él es no, el bro, impostor No, yo tengo celular <risa> Eres el impostor de los ricos Bro, este, esta casa está quedando maravillosa Me estoy sorprendiendo, güey ¿Verdad, verdad? Te elegimos un buen barrio, eh Sí, sí, sí, sí, sí sí Yo diría barrio. que le falta una mucama y otro par de cines Pero está bastante bien A ver, yo también quiero un cine, bro Yo quiero crear un cine Pustlas... Para traer el chico, cine está en el segundo piso uh, Luego voy a ir a ver tu casa A ver si está tan fachera como el resto La mía nah, La mía está muy fachera, bro mi, mi pana, solo veo a la ventana Y ahí está Rabito, con sus cuatro paredes eh, Pero son las mejores cuatro paredes Que has en toda tu vida Claro que sí, mi pana ¿Cómo le decimos que esa casa no va a durar? A ver, Rabito Voy a visitarte, va a tener una visita, bro no, pero, estoy en la, en, en la sala de cines de Alexi queremos, queremos una visita guiada en tu casa No, pero Alexi ya tiene techo Claro, techo? mi padre Ya tengo esos lujos A mí no me da presupuesto para techo, bro Pero esta es la casa del presidente Sí, mira la casa de Rabito Knock, knock, pude entrar a la casa de Rabito No hay nada, bro, mira por para... Por lo menos tiene sofá Por lo menos tiene donde, en donde trae la familia Exacto, no tiene casa pero tiene donde sentar a los visitantes sí, sí, Esa es la ahí. mayor comodidad y lujo que he tenido en mi vida, estas sofás oh. Oh, Una muy buena inversión, muy buena inversión Bro, pero ¿dónde, dónde de... está la cocina? Bro, bro, es que no importa lo material, hay que estar en el ambiente, con la naturaleza Pero, bro, <ríe> ¿y, si, y si llueve, truena, relampaguea, ¿cómo te vas a cubrir? Te, te van a robar los sillones, Rabito, no tienes puerta es verdad. Es que tampoco es que sean tan caros los sillones. Son, son del tianguis, güey. <risa> no, panita. Mi, mi, mi hogar está quedando muy hermoso. Oh, ya viene a presumir caple. No. Sí, sí, sí, sí, sí. Mi madre va a estar súper feliz. Pues date prisa a terminar tu casa porque yo creo que ya estoy a punto de terminar la mía. No, como aquí. Exacto, <risa> exacto. <risa> mansión de calidad. Eso explica muchas cosas. Oh, hombre, Alexi, pero, pero mira, mira, mira, tienes tú una TV aquí eh, con los peces. Claro, oh. y mira esos cuadritos que Bro. tiene, no sé, una interpretación de colores muy abstracta. Color oh, oh. panza. Ves el arte? ¿Conozco el arte? Es el arte? Es el arte? Yo creo que se parece a la bandera de algún país de Europa, no sí, lo sé. Sí, sí, sí, está muy abstracto todo. A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes, Alex? Tengo esta sala acogedora Y el segundo piso Pero antes de eso, antes de eso La A cocina ver. con su despensa Y el baño, el baño más lujoso de toda la ciudad ¡Hala! ¡Wow! un baño! Tiene Ahí su bañera tengo? y ¿Qué? tiene su Eh, spa Propio spa, ¿sabes? ¡Uh, qué rico! Bro, ¡Y la cocina! ¡Pero, pero eso no es lo más interesante! ¡Vengan al segundo piso! Vera, Les Vera, enseño Vera, Vera. Como yo soy un filántropo necesito estar metido en negocios de todo tipo, entonces aquí tengo también mi sala de negocios. ¡Ah, su madre! ¿Cuánto, cuánto? Oye, cuánto oye, oye, oye, oye, es en la en mesa mí. del jefe. El en, en, en, la, en la silla del jefe, fuera de mi casa. O sea, ¿En mi silla? No, no, no, no, es mía ahora. Bueno, ahí vale. está, ahí está. <ríe> gracias, Bien, gracias. Pues hombre. aquí es donde yo me siento con el presidente de los Estados Unidos todos los días a ver Netflix. ¿Qué contacto contacto ¡En ¡La mi madre! cine! <ríe> Aquí ves Netflix. Ajá. Ay, eh, no. A veces no llega muy bien el internet, así que lo vemos a la menor calidad posible. <risa> a 25 FPS. <risa> y por aquí está mi habitación. Una habitación sencillita que cualquier persona puede tener en realidad. Mira, una tele de como 70 ¿Sí? pulgadas y, y una PC gamer para los streams. La madre, si, sí, sí, cualquier persona Puede una tener Habitación esa, humilde, plaza. habitación humilde, lo veo, humilde, lo veo. Exacto. Humilde, humilde. Y luego tengo, no tengo baño porque Claro, soy humilde y tengo también una sala De zapatos, no mames, zapatos Nike, mira, Nike De calidad, <risa> guacho, y adidas, no Y claro, aquí está Gucci Está, yo, yo que sé, otra marca De ropa que cuestan un montón porque claro, soy humilde Está guay, no, está No, no, no se nota que es humildad de usted, Alex <risa> esto, esto me gustó Le doy 10 de 10, le doy 10 de 10 ¡Vamos! ¡Vamos! No, tiene que ser 11 de 10 No, no, 10 de 10 Yo le doy 11 de 10 y tenemos un trato No, no, no, 11 de 10 es la mía Pues entonces fuera de mi casa como que un 11 de 10 ¡No! ¡Fuera! Vengan para mi casa, vengan pa' mi casa Yo les quiero mostrar mi casa humilde Señor, qué suerte tienen algunos Aquí tu fachada se me hace familiar, ¿eh? No, no, no, no es familiar de nadie. Mira, aquí está la sala principal. Tiene buena iluminación para que vean. Oh, total. estos muebles se me hacen conocidos. Estos muebles, pues, los compramos todos en el mismo lugar. Así que, es pues, hmm. mismo... Venga, Pero acá. también los ubicaron en el mismo lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí está el baño personal ah, está, está, está guapo, no, no es copia ni está nada Está bonito, está bonito el baño, Este está baño bonito. se me hace conocido ¿Qué, qué, ¿Qué es mío? Es original Eso ¿Qué? dicen todos No lo sé, tal vez estoy conspirando Aquí está la cocina, mira, mira Qué bonita cocina Por aquí Ay, acá está, acá están, Aquí tengo las bebidas de Coca-Cola Pedro, ¿tienes una bodega? Oye, pero te faltan sí. ventanas, mira, puedo pasar por aquí, por allá Ah, es que por aquí aquí. No vemos la descuenta, ¡corre! Es que la cuestión es que aquí llega el camión de Coca-Cola y, y va bajando todo <risa> <acá>. <risa> Y aquí tampoco tienes ventanas, mi pana ¿Qué pasó? Ah, es que no ha llegado el vidrio Por aquí, pues tenemos mi, mi humilde ¡Oye! Uh, esto ya colmó el, colmó el vaso, mi pana Esta habitación es igual que la mía no, la Yo tuya... también tenía una Coca-Cola no, no, aquí No, no, la tuya no tenía una Coca-Cola, mentira Y no tenía un iPhone como este Pero, pero, pero, pero, pero oh, eh Es no, que okay, no, no, no, no, no hay imaginación claro. Los ingenieros de estas casas son muy vagos Para crear otra Aquí también tengo mi marca de ropa Guacho, sabías? pero pero, espera, espera, espera, espera espera, ¡Tú también tienes un cine! No, panita, no tengo cine pero, No tengo cine No, no tienes TV, entonces, no. oh, eh. Falta de presupuesto, loco es, es que, a ver, yo también pedí una pantalla grande Pero me trajeron una chiquita y me tocó reembolsarla Mira, te puedo comprar la pantalla De 154 mil pulgadas A una cuota de 12 meses Con intereses del 5% ¿Qué ah, le parece? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En, caso, en caso de no aceptar Se le será embargada su propiedad ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres yo soy para... un empresario Es <ríe> verdad Es <y> verdad <ríe> No, bonita, no yo, mi padre no acepta, sé, son, son cor corruptos Son corruptos <risa> Bueno No necesito ver el resto de su casa para darle un 2 ¿Cómo me faltan que dos? muchas cosas Pero si se mete a mi plan de intereses puede este, subir a un 3 o un 4, ¿sabes? De puntuación No, no, no, no, eso es pura, es pura pura mentira, es pura mentira Me cobran más de lo Pues que entonces un 1 para esta casa, Rabito ha ganado ¡Gracias! Yeah, ¡Gracias! No, ¡Pero si mi casa era la mejor! No, no chicos, yo me voy Yo me voy de aquí, adiós, se me cuidan se me Adiós También puedes cambiarte a Movistar Adiós, yo los quiero volver a ver ¡Suerte en sus vidas!